Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos disculpas por la pequeña demora en el inicio de esta nueva actividad de Memorias Vivas, Archivos Comunitarios en Pandemia. Hoy es un día muy especial, este 28 de octubre, porque es el día del espacio cultural iberoamericano. Hoy en Memorias Vivas vamos a estar trabajando, presentando un poco eh, las propuestas, las iniciativas y los trabajos de dos programas de la cooperación iberoamericana eh, a quienes les agradecemos muchísimo estar colaborando con, con nosotros en el día de hoy, eh, que se ocupan también de políticas de memoria. Hoy la mesa de trabajo tenía que ver con cooperación cultural y políticas de memoria y es para nosotros un enorme placer poder estar acompañados de, de Alan Trump, presidente de Ibermuseos y de Pablo Granados, presidente de Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Les tengo que pedir una enorme disculpa, eh, no va a poder acompañarnos Esther Hernández Torres, la presidenta de Ibercultura Viva, eh, quien ha tenido que salir de una comisión urgente, eh, pero bueno, les deja sus saludos y espero poder, eh, por lo menos, eh, suplantarla en la introducción de, de nuestros invitados eh, en, el día, en el día de hoy. Eh, como ya habrán visto en las eh, actividades anteriores, Memorias Vivas pretende ser un espacio que, eh, que estimule, que ponga en valor, eh, que ayude a pensar la importancia de la memoria en estos tiempos tan particulares. Uh, y en, en particular, valga la redundancia, desde la perspectiva comunitaria. Lo comunitario eh, a través de la pandemia se ha revitalizado mucho y por eso queríamos compartir con todas las organizaciones culturales comunitarias y con todo el público habitual de Ibercultura Viva eh, cuáles son las eh, acciones y las propuestas de estos otros programas que también trabajan con memoria y que también tienen un eje comunitario que puede ser muy interesante para atravesarlo con el trabajo territorial. Eh, así que muchísimas gracias Alan, muchísimas gracias Pavel. Eh, vamos a comenzar eh, con Ibermuseos, Ibermuseos es, es uno de los programas eh, eh, decanos de, de, de, de, de, de nuestro trío de hoy, eh, ya casi con... 13, 14 años, ¿no, Alan, si no me equivoco? Sí, en la cumbre de Santiago. Eh, es, es un programa que se ocupa especialmente de los museos iberoamericanos, eh, que tiene 13 países, si no me equivoco, y que la verdad que no voy a contar más nada para que Alan nos pueda presentar un poquito. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos. Les voy a contar que Alan, además de ser presidente del programa Ibermuseos, es subdirector nacional de museos del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de Chile, es licenciado en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y magíster en Estudios y Administración Cultural por la Universidad de Tarapacá. Es funcionario del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural desde 1999, cuando ingresó como director del Museo Regional de Magallanes en Punta Arenas. Posteriormente asumió el cargo de Subdirector Nacional de Museos, que ha desempeñado por 20 años. Desde esta posición diseñó y lidera el Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos, que se comenzó a implementar a partir del año 2001. También implementó la Política Nacional de Museos. Ha representado a Chile en diversas instancias técnicas internacionales como experto en temas de patrimonio y museos, mediante participación en mesas técnicas y comisiones y por medio de conferencias y talleres. Es miembro fundador del programa Ibermuseos, cuya presidencia asumió durante el trienio 2019-2021. Nuevamente, Alan, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acompañándonos. La palabra gracias, es tuyo. Gracias a ti. William. Bueno, entiendo que, que comienzo. Correcto, sí, la palabra no, es tuya, Alan. No, está bien, está bien. Eh, bueno, lo primero, un gran saludo a, a, a todas y todos los que nos están eh, viendo, escuchando. Eh, obviamente un agradecimiento a ustedes por la invitación, un saludo por Dios a la Padel, que nos vemos en nuestras reuniones de, de presidentes de programa. Eh, para el, el, el programa del museo, como, como ya señalabas, ya... Partió el año 2007, hemos tenido un, un, un desarrollo como programa que yo diría bastante sostenido en el tiempo, muy apegado a los principios que desde su inicio se plasmaron en la declaración de Salvador de Bahía, que fue nuestro instrumento fundacional, eh, y que nos ha servido de guía, para no, no desviarnos mucho de nuestros camino y En esta carta hay temas que son fundamentales, que han sido muy importantes para ir definiendo nuestras acciones. Uno de ellos tiene que ver con, con, esta, eh, con este encuentro que nos convoca, y que tiene que ver con relevar y fortalecer eh, la vocación social de los museos, ¿sí? el rol social de los museos. Y esto se hace también eh, retomando eh, como una, eh, una señal de, de, justamente de recuperación de memoria, que también es algo que eh, es muy atingente, eh, al retomar eh, algunos de los postulados de la declaración de la Mesa de Santiago del año 1972, que, que entre, entre sus postulados estaba este relacionado con el rol social, ¿no? el, el rol que debían cumplir los museos en la trama cultural y social y cómo debieran aportar, estas no son las mismas palabras, pero bueno, es, es el sentido a sumar, a mejorar calidad de vida. ¿no? O sea, en el fondo, este cambio que coincide también con los planteamientos de, de la nueva museología y que hace este, este, este cambio de, de este museo antiguo, decimonónico, un poco lejos de, de las personas, donde las decisiones las tomaban eh, pequeños grupos o, o, o ciertas personas, eh, no se incorporaba el, el, el, el pensamiento y las necesidades de, de las personas. Y allí entran las comunidades. En el fondo, eh, el, el, cambio, el gran cambio en la metodología de las últimas décadas eh, tiene que ver con este cambio de criada que plantea la nueva mitología de un edificio, una colección de un público a un territorio, a un patrimonio de una comunidad. Ese es el gran desafío que hoy día tienen los museos, eh, cómo hacerse cargo de una gestión territorial que involucre a las comunidades, sean cual sean estas comunidades, grupos de personas que tienen intereses comunes. Voy a simplificarlo de esta manera, hay, hay, hay mucho que hablar, obviamente, eh, conceptualmente, eh, y hay comunidades territoriales, hay comunidades de origen, hay bueno, muchas. Eh, y los museos deberían trabajar por todas ellas. ¿sí? Eh, el museo no es excluyente, sino que es inclusivo. Eh, y el tema del patrimonio. Entonces, territorio, comunidad y patrimonio, que es el gran desafío que tienen los museos. Y que afortunadamente, una gran mayoría de los museos, voy a hablar del ámbito iberoamericano, eh, lo está subiendo de muy buena manera. Eh, Siempre hago estas aclaraciones porque son importantes. Eh, no es hoy día todos los museos estén trabajando de esa manera. Hoy día conviven en museos con estructuras y pensamientos de finolón, con museos con estructura de nuevo museo. O sea, y eso cualquiera de nosotros que visita una institución de esta naturaleza se va a dar cuenta. ¿A qué corresponde? ¿Cómo está funcionando este museo? ¿Bajo qué criterio? Eh, ¿Cómo toma sus decisiones? Eh, ¿Considera o no considera a las comunidades? Eh, ¿O solo un visitante público que viene a ver lo que yo decido hacer? Bueno, todas esas son preguntas que son absolutamente válidas que eh, las personas, las comunidades, se hagan en relación a estas instituciones y que además puedan exigir a estas instituciones eh, una manera de actuar. ¿no? Yo creo que hoy día, siglo XXI... Se hace muy impresentable un museo que no trabaja en sintonía con las personas y las comunidades. Nosotros, a mediados de los noventa, eh, hicimos un trabajo de participación ciudadana muy grande, hace mucho tiempo con nuestros museos, y, y, y sacamos una pequeña publicación que se llamaba El mundo de los objetos al mundo de los sujetos. Ya, algo que hoy día suena bastante natural y obvio y evidente, pero ha pasado décadas de trabajo para que de verdad las instituciones se preocupen y se ocupen de lo que pasa con las comunidades. Y los temas de identidad y memoria son temas claves para las comunidades y por lo tanto son temas claves, deberían ser temas claves para los museos. Entonces, esos desafíos son los que han marcado el eh, el accionar del programa y del museo. Esa es como nuestra... Eh, nuestro estandarte, digamos, de posicionar y fortalecer este rol social de los museos. Eh, porque entendemos que eso le da sentido eh, al que hacer más allá de custodiar patrimonio, de conservarlo, de investigarlo, de todas las acciones técnicas que los museos tienen que seguir haciendo. Es parte de nuestra responsabilidad. Los museos somos custodios del patrimonio que no les pertenece a los museos, un patrimonio que les pertenece a las personas, a las comunidades, eh, porque son ellas quienes le dan valor. Eh, y el patrimonio, como todos sabemos, y también de nuevo muy sencillo, es valor. La diferencia entre un objeto y otro objeto, que uno tenga un, un carácter patrimonial y otro no, es el valor que le dan algunas personas, algunos grupos, alguna comunidad, a ese objeto en relación a otro. Eh, entonces, todo esto... Eh, que yo acabo de mencionar, hace que la gestión de los museos en los últimos 30 o 40 años se haya complejizado mucho. No es fácil pasar de esta dinámica más tradicional, más conservadora, más ¿no? simonómica, insisto en eso, a, a, a hacerse cargo de cosas los que estoy nombrando. Y en ese sentido, el programa ha querido acompañar de la mejor manera posible a las instituciones iberoamericanas eh, a través de distintas líneas de acción que permiten que los museos conozcan esto que yo estoy comentando, digamos, lo entiendan y ojalá traten de asumirlo. Y como les decía hace un rato, afortunadamente la gran mayoría está en esa línea. Eh, o sea, por ejemplo, tenemos una línea de formación y capacitación. La línea de formación y capacitación que bien transmite temas técnicos muy específicos relacionados con el quehacer propio de los museos, siempre está transmitiendo esta necesidad de que los museos asuman esta vocación social y este rol dentro del tejido cultural y social. No es en una isla, no es algo que esté separado en una isla. Eh, tenemos el premio eh, de, de educación, que, que para nosotros es fundamental. Eh, el ámbito de la educación en los museos y, y hoy día se tiende a... a a pensar que cuando hablamos de educación solo estamos hablando del rol de los museos en relación a la actividad escolar, a la recepción de los grupos de colegios, y claramente eso es una parte del trabajo. Este rol educativo eh, que ha cambiado con los tiempos, que es muy flexible, que es muy dinámico, que es muy intuitivo, que ha pasado de la transmisión de solamente conocimientos e información a una educación de la sensibilidad nosotros nos interesa que las personas que se relacionan con los museos y sus contenidos eh, puedan eh, mejorar el aspecto eh, que, que, que, que va más allá del mero conocimiento de un dato. ¿eh? Eh, entonces, entender mejor la diversidad, eh, todos los temas que tienen que ver con la sustentabilidad ecológica, eh, el respeto al otro, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con derechos humanos, los derechos de los niños, entonces, los museos están trabajando a partir de su conocimiento, de su acervo, eh, en estas líneas, que yo creo que son sumamente importantes y que han permitido que hoy los museos se hayan ido validando cada vez más por las comunidades. ¿eh? Eh, los museos son espacios para la memoria, siempre lo han sido, pero antes se pensaba en esta memoria, en una memoria, era como era una memoria social y eso ya cambió claramente y los museos están trabajando con las múltiples memorias con las múltiples identidades asumiendo las diversidades y en ese sentido yo creo que esta mirada que nosotros tenemos de los museos como plataformas de gestión patrimonial es un lugar donde pasan cosas desde donde se hacen cosas no es un sí, en sí mismo el museo es un espacio de acción. Y esa acción es en conjunto con la personas. ¿sí? Entonces, todo esto que te digo es parte de las discusiones que hemos tenido, de los análisis. El programa y el museo, como casi la mayoría de nuestros programas iberoamericanos eh, al final son espacios de encuentro, de diálogo, de reflexión y de conocimiento y reconocimiento entre nuestras comunidades e instituciones, pero fundamentalmente en nuestro trabajo con con las personas, con las comunidades. Eso lo voy a repetir mucho porque es parte de lo que nos interesa, lo que nos interesa transmitir. Eh, otra de las líneas que tenemos de trabajo dentro del programa tiene que ver con esta recopilación de información y el desarrollo de estudios, que se puede ver a través del Observatorio Iberoamericano del Museo, que es una gran, gran plataforma donde estamos eh, instalando en mucha, mucha información respecto al sector del Museo Iberoamericano, pero también respecto a ¿Qué es lo que estamos haciendo? Son los, eh, ¿Con quién nos estamos relacionando? mucha investigación y muchos estudios que, los prop que cada uno de los países de los estamos poniendo ahí en, en esta línea. Eh, la última línea que se sumó al, al, al programa de la línea de sustentabilidad, que yo creo que hoy día hace mucho sentido en, en, en todas sus variables, digamos, y eh, que nos está permitiendo trabajar y abordar diagnósticos de situación de los museos en relación a su sustentabilidad ecológica, económica, social, con, con todas las variables, entendiendo eh, de que así funciona la sustentabilidad, no es solo una de las perspectivas, eh, porque uno puede decir que la, eh, la variable económica es muy importante, porque no todos los museos van a mantenerse en el tiempo, sí, pero es que si no hay una validación social y un reconocimiento, es muy difícil que esas instituciones puedan eh, conseguir recursos, ya sea Estado o cuidado. Nadie siente que esta institución está haciendo de verdad un aporte. Entonces, eh, todas estas cosas que se y son siempre más complejas de lo que aparece eh, en los manuales. Eh, y en eso está. El, el programa está, está aportando, ha cumplido con sus objetivos. Hay un gran compromiso de parte de los países de un El programa igual es un país es un programa que siempre ha involucrado a los 22 países de América, independientes y son parte de lo que técnicamente se llama Consejo Intergubernamental. Eh, en, en casi toda nos aline acción y la idea es seguir fortaleciendo este trabajo. La transmisión de experiencia eh, es fundamental. Eh, como dije al principio, eh, el estado del arte en el mundo de los museos es muy diverso. No todos están en, el mismo, en la misma situación. Hay unos que por distintas razones han avanzado más. Eh, o porque las condiciones territoriales o políticas especiales sociales de esos países nos han llevado a desarrollar acciones en, en, en cierto sentido, que a lo mejor en otras partes todavía este no pasa. Eh, y entonces, es un de información, de la experiencia, de la buena práctica, se dice, eh, también es lo que nos interesa mucho y yo lo que es muy importante. Y lo último, fue, fue, fue, fue, eh, es la generación de redes. Ah, sí, es una de redes de instituciones, pero también de profesionales, técnicos y personas, trabajadores y trabajadoras del mundo de los museos. Que se conocen en los puntos, que intercambian de, de, de, de, de, de, de, de distinta manera a través del programa, eh, y que después de esas conexiones se mantienen y perduran en el tiempo y permiten desarrollar otras iniciativas y otros proyectos. Eh, entonces, en este escenario y, y con este formato, el programa... Eh, ha preocupado de los aspectos que tienen que ver con las memorias, las memorias locales, a través de múltiples proyectos, tanto han muchos proyectos, han reconocido y premiado más de 200 iniciativas desde el del, del mundo eh, de, la, de la habitación y museo, muchas de ellas tienen que ver con temas de memoria y identidad local, muchas de ellas, eh, porque es y más o menos el, el, el, el, el frente en el cual se viene trabajando porque se hace necesario y se hace necesario, y por eso los museos eh, lo abordan, eh, haciéndose cargo de esta vocación social de la que debería uh, ¿Eso podría comentarles de manera general? De, buenísimo, la, buenísimo, buenísimo, Alan, la presentación. Gracias por el esfuerzo. Sabemos que estás con problemas de conectividad. Eh, ahí, Estaban con estoy, el audio. En una, fuera de, de, de, de, de, de, de mi oficina, estamos justamente en un montaje de un museo en otra ciudad y, y ya, y todavía hay ciertos eh, problemas aquí que se han ido justamente. Maravilloso para el público, les contamos, Cibermuseos tiene una página web muy completa, tiene registro iberoamericano de museos, tienen su premio educativo, tienen eh, las líneas de apoyo a investigación y también eh, el apoyo a las redes que, que contaba Alan todos los eh, proyectos que han eh, ido reconociendo. Alan, te cuento que en Memorias Vivas el sábado comenzamos un seminario intensivo con Mario Chagas, mencionaste la Ronda de Santiago, 50 años de la Ronda de Santiago y ahí lo tenemos a Mario impulsando un, un programa de formación muy interesante donde vamos a tener muchas experiencias y entre ellas va a estar el Museo de Cañete, el Museo Mapuche de Cañete, así que muchísimas gracias por eso también y contarles también que junto con Ibermuseos una de las cosas que hace es el reconocimiento de buenas prácticas y el año pasado nos invitaron a participar de un consorcio de programas junto a Iberrutas y ganamos un apoyo de la CEGIP para consolidar un banco de buenas prácticas y un banco de saberes, eh, también contemplando con el trabajo que hacemos con, con Ibercultura del reconocimiento y para el intercambio eh, de saberes. Eh, en este aprendizaje mutuo, horizontal, eh, estamos trabajando en eso y esperamos en 2022 eh, el lanzamiento. Alan, muchísimas gracias por esta primera intervención, eh, vamos a continuar ahora. Les contamos también eh, y les agradecemos especialmente a Claxo porque el, tanto el seminario intensivo Memorias Vivas como toda la producción de la semana es parte de la sinergia que estamos teniendo con Claxo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del cual Ibercultura Viva es una red asociada, Muchísimas gracias también a, a todo el equipo de Claxo por estar apoyando eh, esta iniciativa y articulando con el área de movilización y conocimiento. Eh, así que esto fue Ibermuseos, la primera presentación, enseguida vamos a tener una ronda. También les invitamos a quienes estén siguiendo por YouTube, que nos manden ahí comentarios, preguntas que quieran hacerle a Alan y demás. Podemos estar levantándolas luego aquí en este, en este espacio que estamos compartiendo en el ciberespacio. Eh, que, que ha, lo que ha llegado para quedarse y que nos permite estar eh, vinculados hoy eh, con Chile y con México a la vez y aquí con Argentina, donde tenemos la unidad técnica de Ibercultura Viva. Bueno, ahora viene el turno del más joven de los programas eh, del, del trío que había nacido como iniciativa, pero creo, Pavel, ya tienen estructura, eh, veo que ya han incorporado cada vez más países. Eh, tenemos a Iber, Memoria, eh, Sonora y Audiovisual que fue, proba, fue aprobada eh, recientemente, no, en el mismo año que Ibercultura Viva, en, en Panamá, en 2013. Somos eh, programas hermanos eh, con Memoria Sonora y Audiovisual. Eh, eh, particular el trabajo que tienen de, de, de la preservación integral de documentos sonoros audiovisuales que forman parte del patrimonio intangible de los países iberoamericanos. Eh, muchísimas gracias, Pablo Granados, por estar acompañándonos. Es, Pavel, además de ser el presidente eh, de, Iber Sonora, eh, de, de Iber memoria Sonora y Audiovisual, es el director general de la Fonoteca Nacional de México eh, y tiene un, un currículum tan extenso. Fue curador del Palacio de, de la Música de Mérida, que es un museo dedicado a la música mexicana, eh, lo, con contenidos que abarcan desde tiempos prehispánicos hasta hasta el presente, ha realizado exposiciones, es autor de más de 20 libros, condujo programas de investigación musical que salieron por la radio casi durante 20 años, fue coordinador del catálogo de música popular mexicana. Eh, me voy a quedar sin aire y tengo que seguir leyendo todo, es un gran placer, eh, Pavel, de tenerte hoy junto a nosotros, la verdad, y, a este, y a este programa enorme que estamos conociendo, que nos parece que puede ta tener también muchas vinculaciones con el trabajo de nuestros archivos comunitarios. Muchas gracias, Pavel, la palabra es tuya. Muchas gracias, muy contento de estar aquí esta mañana, de escucharte, Alan, de poderte saludar, eh, Emiliano igualmente, pues sí, lamentando que no nos acompañó Esther, pero bueno, estás Emiliano acompañándonos, y nos da un gran placer. Me da mucho gusto que hoy sea el Día del Espacio Cultural Iberoamericano, que nos llena, bueno, que nos ampara a tantos programas, que nos dedicamos a tantos aspectos fundamentales para la cultura de Iberoamérica. Y además me gusta que coincida... Bueno, no, casi coincide porque ayer fue el Día del Patrimonio Audiovisual, eh, día en el que también muchas instituciones en que nos, que nos dedicamos al patrimonio sonoro y audiovisual nos reunimos para reflexionar, para hablar del trabajo que hacemos conjuntamente. Y también me da gusto estar en este día convocado por Ibercultura Viva, que es para nosotros un, un apoyo porque muy, con mucha frecuencia los... los buscamos con mucha frecuencia, nos dan consejos y nos comparten sus experiencias. Yo siempre tengo un problema porque nunca, cuando acabo de hablar y y, y, y me, me y si, si elijo usar PowerPoint, digo, qué mal que usé PowerPoint y cuando no, cuando no uso PowerPoint, digo, al final debía haber usado PowerPoint, eh, ahorita me hubiera gustado no traer PowerPoint, pero ya sobre todo oyéndote, Alan, oyendo tus eh, reflexiones, pero traje uno y me servirá para ser un poco más ordenado eh, y breve también eh, en cuanto al programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, que como lo acabas de decir, Emiliano, es muy joven. La iniciativa se presentó en 2013, en 2014 se aprobó y realmente ha trabajado aquí en la fonoteca. Eh, con, a, con bueno, pues estamos creciendo en cuanto a la participación de países porque hace algo, apenas este año se unieron Panamá, República Dominicana y aumenta el número de países que, que, que estamos, que están ustedes, en Argentina, Colombia, Cuba, Costa Rica, España, Nicaragua. Y, bueno, una cosa importante es que aquí se han unido con nosotros eh, instituciones de cada uno de los países. Bueno, ahí los pueden ver ustedes, está el Ministerio de Cultura de Argentina, eh, eh, los pueden ver aquí en esta, en esta presentación, eh, pero como ustedes pueden ver, está dividida, digamos, en dos grandes grupos. Hay cinematecas, como se puede ver en el caso de... de de Panamá, bueno, de direcciones de cine, como en el caso de Panamá, Nicaragua, eh, que, y la Cinemateca de, de República Dominicana, y por otro lado, ar, as, archivos, eh, que son archivos bueno, en, en, en, en el Ministerio de Cultura de Argentina, es muy amplio lo que, lo que tienen, pero... En algunos otros casos son archivos, ya sea audiovisuales, pero también bibliográficos, y hay que pensar que estamos en el año iberoamericano de las, eh, de las bibliotecas, y muchas veces los acervos sonoros y audiovisuales nacen integrados a bibliotecas, entonces tenemos una relación muy, muy frecuente también con las, con las bibliotecas. Bueno, estas son las instituciones que están representadas en el programa, pero sobre esto... Quiero decir que nos ha permitido, cada uno de los países con sus respectivos perfiles no, de, institucionales, nos ha permitido ir conociendo archivos comunitarios. Es decir, siendo estos institucionales, hemos tenido, gracias a, los, a, a las becas o gracias a los apoyos que damos, nos, hemos permitido, nos ha permitido eso, tener contacto con archivos comunitarios. Pienso ahorita, por ejemplo, en el caso de Colombia, que un archivo de la ciudad de Bucaramanga, en el que tenían cosas de, desde los años 20 audio, eh, en material audiovisual, nos ha permitido nosotros acercarnos, dar algunos, un, un apoyo para que se pudieran ir digitalizando. Realmente, bueno, una cosa importante, eso creo que viene a continuación, es eh, lo que nos... Eh, lo que nos hace ser ibermemoria o sea la, la idea fundamental de hibermemoria ah, es que es de ibermemoria que, o sea la, la idea fundamental ¿es sí. bueno, el, el el principal este, la idea digamos es la, la nuestra misión de preservar integralmente los acervos sonoros y audiovisuales sobre esto solo quisiera decir algo digamos, de contexto eh, en el que se encuentran los acervos. Nosotros eh, estamos acostumbrados, bueno, en general siempre el gran acervo, el, el, así por excelencia, pues es el bibliográfico, ¿no? Que podemos tener eh, documentos de siglos y así. En realidad lo nuestro que es, es eh, los documentos sonoros y audiovisuales son documentos muy jóvenes. Eh, tenemos... Eh, bueno, aquí en México, en, este, en nuestra Fonoteca Nacional de México el documento más antiguo es de 1901 y paradójicamente, conforme va pasando el tiempo es decir, los documentos más modernos son los más vulnerables porque vivimos nosotros en la época de la obsolescencia tecnológica quiere decir que documentos que tienen 20 años son documentos que nos tenemos que apurar a migrar tecnológicamente porque esa tecnología pasa. En cambio, tenemos cilindros de 1901, tenemos discos de 1908 y esos no tienen tanto problema porque es mucho más fácil conseguir refacciones, conseguir aparatos, dado que son documentos que estuvieron presentes en, y, en, en, la, en el espacio eh, de público y de grabación más de 50 años. En cambio, sí la UNESCO nos ha advertido que las cintas magnéticas, a partir de las cintas magnéticas, estamos hablando de los años 50 para acá, ya tenemos acervos mayormente en riesgo, de ahí que Ibermemoria sea un programa que continuamente está recordándole a todo mundo, a todas las instituciones, que tenemos que unirnos, hacer eh, equipo, porque esta preservación no nos deja mucho tiempo de margen. Eh, la UNESCO misma ha tomado el, la advertencia de la Universidad de Australia, que dice que 2025 es el año que tenemos para realmente dedicarnos a digitalizar, después de 2025 van a empezar realmente con fuerza los problemas porque la degradecencia propia de los documentos, porque ya no eh, eh, nos impedirá digitalizarlos o porque ya no habrá tantos aparatos para, para poder hacerlo. Entonces, realmente esto que nos une como países en la, a la hora de los archivos es eh, también la urgencia de hacerlo. Bueno, no sé, la siguiente... Eh, diapositiva era esa, la de la visión, nuestra visión, y la siguiente es, bueno, las líneas de acción que nosotros hacemos, que sería es justamente esta, la preservación y acceso al patrimonio sonoro y audiovisual. Esto es, eh, bueno, es implementar un modelo de preservación de los documentos sonoros audiovisuales. Nosotros hacemos por este medio de este programa, procuramos ayudas técnicas o financieras a proyectos. Es, es importante en dos aspectos. En primer lugar, eh, bueno, es por el, por el contexto en el que estamos hablando ahorita, es que muchos de estos, o algunos de estos eh, acervos, han sido formados comunitariamente. En México, por ejemplo, vivimos a un fenómeno importantísimo, que ha sido el de la radio comunitaria. En general, con, en la historia de la radiodifusión en México, ha habido las grandes empresas de, de comunicación, es decir, grandes radiodifusoras, y nosotros hemos tenido en México eh, radiodifusoras que han llegado a muchos países, como el caso de la XCW, pero desde hace muchos años, desde los años 50 quizá, se han creado radiodifusoras comunitarias, que en un principio fueron incluso perseguidas, amenazadas. Hoy, por el contrario, gracias a la UNESCO, y desde hace relativamente muy poco tiempo, estas radios, lejos de ser perseguidas, son apoyadas. Y nosotros como Fonoteca Nacional, en el caso de nuestro de la Fonoteca, pero que estamos colaborando con muchas otras instituciones, apoyamos eh, para la preservación de estas radiodifusoras que son comunitarias la más antigua de México se encuentra en Veracruz y se llama Radio Teocelo es una radiodifusora de los años 50 y nosotros nos encontramos ahorita apoyando para este para la preservación de este de, de este acervo pero ahorita les voy a dar unos ejemplos realmente de, de a nivel eh, continental Hay no sé qué todavía el en la, en la anterior eh, bueno, la educación para la preservación del patrimonio sonoro. Aquí, bueno, también esta experiencia que tenemos como, institu como instituciones dedicadas a la preservación de estos tipos de patrimonios, estamos todo el tiempo formando, eh, pues, compartiendo experiencia, ¿no? Compartiendo nuestra práctica. En, yo creo que en ningún país de los nuestros, de Iberoamérica, existen ya carreras eh, destinadas a la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. En México, por lo menos, no lo existe, e incluso varios de los países miembros de Ibermemoria nos han dicho que necesitan esa capacitación, dado que las propias instituciones carecen de esta educación. Entonces, ahorita mismo está empezando el Diplomado de Preservación Sonora y Audiovisual que estamos haciendo entre los nueve países de, Iberoamérica, de Ibermemoria, e, y lo estamos dando con becas al 100%, Está, otorgamos ahorita cuatro becas a cada país y nuestra intención es repetir da, tuvo mucho éxito este eh, diplomado nuestra intención es repetirlo ya muy pronto una vez acabado este iniciar las gestiones para el próximo diplomado y aquí estamos dando becas a las personas estamos priorizando darle becas a las personas que trabajan en acervos pero en algunos casos ahorita recuerdo que en México dimos uno es una son becas a personas que trabajan también en archivos comunitarios, archivos en lenguas indígenas, etcétera, lo estamos también considerando para dar estas capacitaciones y también documentar la información que se genera durante el proceso integral y de preservación. Preparamos documentos, estamos colaborando con otras instituciones como RIPDASA, que es la, también está, se encuentra en el Espacio Iberoamericano, en CEGIP, eh, la, la Red Iberoamericana de Preservación Digital, que aquí en el hemisferio norte coordina la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora sí, la que viene, que son... Eh, bueno, dos yo quisiera dar solamente dos ejemplos, eh, que son, uno de ellos es este que nos llegó de Argentina, este proyecto se llama Puesto en Valor y Accesibilidad al Archivo Sonoro de FM, la Tribu, Organización y Digitalización, es el nombre del proyecto. Y este se presentó porque cumplía tres años esta estación FM 88.7, porque tienen una, un acervo realmente importante de la radio comunitaria argentina. Y es un, eh, lo que hemos hecho: ha sido primero pues, poner en, el apuesto en valor de este acervo histórico que es que es fundamental. Eh, en este sentido es, bueno, la memoria comunitaria eh, es fundamental. Eh, hay algunos aspectos que están ahorita, todavía estamos trabajando con la tribu, porque hay una, eh, en este año se, se está haciendo una segunda parte de la colaboración con la tribu, porque hay eh, archivos sonoros, documentos con enfoque de género. Entonces, aquí yo les quisiera eh, compartir, bueno, aquí está... Esta, esta liga para que ustedes puedan entrar. Aquí hay como ejemplo una entrevista a Nora Cortiñas, que es una de las madres de la Plaza del Año, es una entrevista del año 2000, pero lo que se hace aquí es que se digitalizan los documentos, se, eh, se suben, están en línea, están a, a, a disposición pública los documentos que finalmente se pueden... Eh, digitalizar, lo cual es otro aspecto importantísimo del programa Ibermemoria, porque si nosotros concebimos eh, los archivos también como parte de la documentación de algunas eh, agrupaciones, de comunidades eh, que se encargan de documentar de su, sus procesos, sus actividades de la manera que sea, eh, nosotros en el momento en que Ibermemoria, las instituciones que estamos reunidas, eh, recibimos, trabajamos con ellos, lo importante es que eso regrese a las comunidades. Hemos visto muchísimos eh, eh, casos en que las comunidades son documentadas, pero pasan décadas antes de que esos documentos sonoros o audiovisuales regresen a las propias comunidades. Muchas veces es un descubrimiento, hemos visto, por ejemplo, en el caso del pueblo wixárika, los huicholes que hemos visto que tenemos documentos de 1898 y se les han puesto hace algunos años a que los vuelvan a conocer, pues habían pasado 100 años sin que pudieran escuchar su propia tradición. Bueno, en el caso de la tribu es importantísimo porque aquí hay un, se cierra ese círculo de la documentación y la puesta en acceso, como ustedes pueden ver en esa liga, si ustedes la pueden, bueno, eh, aquí se las comparto, pero ya la podrán este, consultar, ¿no?, y finalmente, el otro documento, el otro proyecto, este, porque te, les íbamos a presentar otro documento, pero creo que era también de Argentina, entonces, eh, bueno, eh, aquí este bueno, este porque involucra varios países, es un proyecto de los primeros que apoyó Ibermemoria, se llama Cine, Modernidad y Memoria, es un taller-estancia para la preservación digital de materiales de no ficción latinoamericanos, y aquí fue, fueron 8 mil dólares para movilidad de los especialistas, esto porque seis especialistas de México, Argentina, Brasil y Uruguay, tuvieron una capacitación en el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional de México, y aquí en la Cineteca lo que hacemos también es coordinar instituciones. Algo fundamental es que esto eh, eh, nos importa mucho. Eh, como les decía, tenemos acervos, necesitamos saber dónde hay acervos, qué comunidades las tienen. Pero para leer estos acervos, para tener nosotros la información de estos acervos, necesitamos, a diferencia de los libros que les podemos hojear, y ya, necesitamos... Tecnología, necesitamos aparatos para acceder al contenido de los discos, de las cintas, etcétera. Y muchas veces ya no se fabrican esos aparatos. Entonces, en nivel memoria, nos interesamos mucho por hacer eh, unos eh, listados, unos directorios en el que podamos saber a lo largo de Iberoamérica dónde están los especialistas, dónde están las refacciones, dónde están los acervos dónde están los aparatos. Entonces, eh, bueno, con, con este, en este sentido, aquí eh, vinieron a los expertos, bueno, los, los especialistas, vinieron al, al, al laboratorio de la Cineteca Nacional de México, eh, aprendieron, tuvieron una capacitación para la restauración fílmica y pudieron digitalizar y restaurar seis películas eh, de, de varios países de América, fueron varias cintas las que se restauraron. En el caso de México, Manuel Ramos, un fotógrafo fantástico de hace 100 años, eh, que se ha, ha sido un descubrimiento reciente de los últimos años en México, están aquí, no sé si nos dé tiempo de ver un cachito de la película de Manuel Ramos, que está en la siguiente, son dos minutitos. Pavel, interrumpí el video porque nos comentan que no se estaba escuchando el audio. Ah, ok, bueno, pero se ve, pues de cualquier manera es una película muda, pero ahí se ve un cachito de momentos de la Ciudad de México, 1910, 1913, y pues realmente este trabajo que ver Cibermemoria es toda una pasión, porque pues es impresionante, es, un, es toda una experiencia única, o sea, darte cuenta como un documento de otros años el acervo sonoro y el acervo audiovisual, lo que en realidad tiene son, como si estuvieran en, encerrados en ámbar, unos instantes de otros años y eso es una pasión realmente única de este tipo de trabajo que hacemos. A nivel. Mara, de... maravis, maravilloso, ahí, sí. lo, ahí lo, lo hemos compartido en el chat de YouTube, también hemos compartido la entrevista, Nora Cortiñas, eh, en el proyecto de la tribu, así que eh, si quieren acceder, acceden desde sus computadores directamente eh, al, al enlace. Así que no sé si quedaba en la presentación, creo que quedaba una con los contactos. Eh, esperen que les comparto, así también lo tenemos. Perfecto, ahí está la página web. Igual buscan en Google y memoria para que las puedan eh, ustedes seguir. Está, estamos publicando todo el tiempo nuestros proyectos y aspectos de la preservación. Muchísimas, muchísimas gracias, Pavel. La verdad y gracias. también, bueno, digo algo que no mencioné. Muchísimas gracias a Mónica Barcelos y Ana Fernández Lara, también las coordinadoras secretarias de, de las unidades técnicas de estos programas, con quienes hemos estado preparando eh, esta presentación, eh, esta actividad y que Siempre, además, eh, son colegas de las que eh, aprendemos mucho y el intercambio es muy fluido entre las unidades técnicas, así que también, eh, en su nombre, por favor, háganle llegar a, a los equipos de las unidades técnicas el agradecimiento por estas presentaciones. Eh, Alan, no sé si querés aprovechar eh, para hacer, para hacer una, un aporte de cinco minutos más. Eh, por ahora no hemos tenido comentarios eh, en YouTube, animamos a quienes nos estén viendo eh, si quieren participar. Eh, pero si no, Alan, te, te cedo el micrófono eh, para ver un poquito, bueno, eh, cómo pensás eh, el futuro, ¿no? capaz que un cierre pensando en este, en este momento de, de, de pospandemia y, y de volver a, a los vínculos y las aperturas, eh, cuáles son los desafíos que, que los museos y más aún los museos comunitarios eh, tienen por delante y de qué manera desde el Espacio Cultural Iberoamericano pensás que podemos ir acompañando esos desafíos. Eh, bueno, eh, sin duda estos años han sido, estos dos años que han pasado, han sido años especialmente complejos y muy duros eh, para todos, y obviamente, a las instituciones con las que nosotros trabajamos. Eh, el, a ver, yo primero hacer un reconocimiento, y voy a hablar de, de, del mundo de los museos, que es donde me toca instalarme un, un, un gran reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de los museos porque a pesar de sus problemas eh, personales, familiares, como los que tuvimos todos, digamos, de, de aislamiento, de bueno, de todo lo que ha conllevado la pandemia y sus restricciones, eh, nunca cesaron en su esfuerzo por mantener vivos los museos, que... Eh, una situación distinta a otras actividades, porque el museo tiene un, un, un, un, es un espacio que se completa en su esencia con la presencialidad. Eh, y entonces, tener las puertas cerradas de los museos, sus edificios, sus infraestructuras, eh, significó hacer un esfuerzo superior eh, para seguir conectado y seguir transmitiendo la vitalidad que el patrimonio y la gestión de los museos eh, generan. Eh, surgió una creatividad infinita, eh, la cantidad de iniciativas son impresionantes, eh, una capacidad de adaptación. Muchas personas que trabajan en museos museo no son de una generación tecnológica. Además, no estaban preparados ni capacitados para dejar de hacer lo que hacían Presencialmente y empezar a moverse en un espacio tecnológico. Pero, pero lo hicieron. Lo hicieron. La mayoría de ellos lo hizo. Eh, las instituciones se, se la jugaron por mantenerse conectados, por no perder el vínculo de nuevo con sus comunidades. Eh, incluso en muchos casos de abrirse a nuevos, nuevas comunidades. En el fondo, la, la, eh, los canales tecnológicos, eh, las redes sociales, eh, permitieron a muchos museos, ha permitido llegar a lugares donde antes no, no, no habían llegado. Eh, lo primero es ese gran reconocimiento. Yo creo que y, y no me cabe duda que en otros ámbitos también ha pasado algo similar. ¿no? No, no. Pero pero nosotros lo vimos y, y hicimos diagnóstico, levantamos información desde el programa. Eh, y vimos cuáles eran los principales problemas y cómo se habían resuelto, y yo diría que eh, ahí los, los museos vieron, eh, estuvieron a la altura de la situación y de la complejidad y, y lograron eh, hacer esta, este, esta vinculación, mantener esta vinculación, y yo creo que es algo muy valioso. Muy, muy Pero, eh, y, y la frase típica que se ha dicho la tecnología llegó para quedarse y todo esto y a mí me parece perfecto, pero eh, repito lo que dije un poquito al principio, eh, la esencia del quehacer de, de del museo se completa en la presencialidad. La relación con los patrimonios, eh, el instalarse en un espacio que genera una actitud, eh, los elementos de comunicación el entorno. Esto no es reemplazable por la tecnología. La tecnología nos ayuda un montón y nos ayuda a comunicarnos, a hacer esto que estamos haciendo, sin necesidad de tener que desplazarnos eh, y que mucha gente esté conectada y escuchándonos desde lugares que ni siquiera sabemos. Eh, esto es fantástico. Pero la experiencia, estar enfrentando una, eh, una obra de arte, un objeto arqueológico, eh, de relacionarse con elementos en un espacio particular, no es rechazable. Y, y afortunadamente, y si las condiciones se mantienen, estamos todos cruzando los dedos porque así sea, eh, ya la mayoría de los museos volvieron a abrir. Eh, el sector que manejamos de, de, de la mayoría de nuestros, de nuestros socios, miembros, países, eh, la gran mayoría ya está trabajando potencialmente, con recepciones, con aforos, con, con, con lo que corresponde, con todos los cuidados y resguardos sanitarios, pero, pero ya volvió. Y, y nosotros inmediatamente notamos un cambio en el ánimo de las personas, tanto de quienes trabajan en el museo como de las personas que vuelven al museo. Eh, hay un reencuentro fraternal, de verdad hay una cosa muy emocionante ¿eh? de, de, de, de volver a, a establecer esta conexión. Y en ese sentido... Eh, Nuestros augurios son de que esto va a ir mejorando, que vamos a poder ir recuperando eh, ese contacto, eh, pero ya con una, eh, también con una mirada y con un cambio, con una estructura distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Hay muchas cosas que han cambiado eh, y que yo creo que eh, los museos han estado reflexionando hoy día en este reencuentro. Y por otra parte también hay una valoración distinta y, en gran medida, mayor de parte de las comunidades con estos espacios. O sea, el día al volver dicen, wow, escucha, eh, eh, esto que tenemos, digamos, fija, de verdad hay un tema bien, bien, bien bonito. Ha, ha sido unos reencuentros muy emocionantes Yo he tenido mucha comunicación con, con, con personas, como te digo, tanto de trabajadores en como de comunidades que vuelven, eh, que estaban... Eh, muy bien afectados, y yo creo que con una, es como una, eh, una nueva comunión de, de, de, de, de relación luego de un periodo de un distanciamiento forzado. Eh, el tema de la memoria, de la memoria de la pandemia, es un gran tema, y un tema que los museos ya están trabajando. Eh, eh, entonces, en ese sentido, nuevamente los museos aparecen como un espacio especialmente privilegiado para atender... Muchos requerimientos y necesidades de las comunidades eh, con capacidades técnicas, profesionales. Eh, los museos son espacios confiables para las comunidades. De nuevo, esto es una generalidad, puede que haya uno que otro que no, pero ya, estoy hablando como de, de, de, de la gran mayoría. Y eso se ha visto y yo creo que hay un, hay un, hay un aprendizaje a partir de esta situación eh, y para, para una generación completa es totalmente inédito nunca habíamos estado encerrados tanto tiempo en nuestras casas, nunca habíamos estado alejados de nuestros lugares de trabajo tanto tiempo nunca muchas cosas y, y, y yo creo que eso eh, eh, se ha subido como un aprendizaje y eso va a cambiar un poco la manera de relacionarse pero también la manera de valorar lo eh, que van a ver avances positivos y, y los museos están preparados para esto y están trabajando en esto y nosotros como programa ayudaremos en todo lo que sea posible para sostener aquí. Quería hacer un comentario menor respecto a este tema de los museos comunitarios. El museo comunitario tiene una definición, uno entiende, es un museo que surge eh, a partir de un interés y la necesidad de un grupo. No es un museo institucional, no es algo que crea el Estado, es bastante fácil de decir. Pero hoy día, respecto a lo que había señalado en la primera intervención, eh, ¿Cómo esperaría que todos los museos fueran comunitarios? independientes de que si ya se formaron de una manera, si, si la ley lo formó hace 120 años, ya, ya está bien, es un pecado de origen, pero que no invalida, sería todo museo, cualquier museo, independiente de su administración, debiera volver, y vuelvo a esto, de la vocación social, y por lo tanto transformarse en un espacio comunitario. Esto si no, se pierde mucho. Se pierde mucho para la institución, se pierde mucho para las comunidades. Entonces, ahí hay un, hay, hay un de nuevo, una gran oportunidad que hay que aprovechar. Yo podría decirte eso. Ah, va. Ahora sí. Muchísimas gracias, Alan. La verdad que la encendiste con, con la última acepción pequeñita de los museos comunitarios, pero, pero que dan la clave, que todos los museos esencialmente deben ser comunitarios para poder concretarse. Muchísimas gracias, la verdad. Eh, me parece que hay un, un camino interesante y coincido contigo de que, de que el momento es de euforia del reencuentro. Pavel, justo nos ha llegado por, por YouTube eh, de Raúl Muarquet Ferrera Balanquet. ¿Cómo se puede archivar la memoria del trabajo de artistas y colectivos audiovisuales independientes y de curadurías, al no pertenecer a instituciones nacionales o estatales estos son olvidados. Muy atento ahí, Pablo. Muchas gracias por ponerlo en pantalla. Sí, claro que sí. Muchas gracias. A esta pregunta de Raúl Marquez. No bueno, realmente sí, sí entiendo la, la, eh, la preocupación. Creo que yo creo yo que ya estamos en una época en que esto, afortunadamente, ya no es tan cierto porque nuestras instituciones en general, yo me atrevería a decir las que conozco de Ibermemoria y las que he podido conocer gracias a, pues a invitaciones que he tenido, somos ya instituciones que aceptamos eh, tenemos muchos caminos para recibir acervos, entonces ¿qué quiere decir eso? que incluso el hecho de que hayan sido eh, eh, documentos o colecciones que hayan sido guardados originalmente ya sea por instituciones o por compañías fonográficas eso de algún modo no garantizaba nada porque eh, anterior, antiguamente ni siquiera había esa conciencia de que los materiales sonoros o audiovisuales fueran importantes más allá de lo fílmico que siempre naturalmente sí pero algunas cosas como videos o lo fonográfico realmente antes eh, nos enfrentamos al caso de que no se guardaban las cosas eh, ni los periodistas guardaban sus grabaciones, nada todo se tendía a, a, a hacer como algo adjunto incluso en el terreno de la etnomusicología. Entonces, realmente en los últimos 40 años eso ha cambiado y ya el hecho de que existan acervos institucionales en los países ya garantiza muchas fuentes para, eh, para que ingresen ciertos tipos de documentos. Entonces, ya hemos visto que eh, archivos de grandes musicólogos, como en el caso de Argentina, Carlos Vega, se han instituido. Eh, muchos documentalistas sonoros han organizado sus colecciones y las han llevado a varias instituciones, no, o sea, han sido donadas o prestadas. Eh, en el caso de México incluso hay varios eh, fotógrafos que han tenido sus, sus eh, acervos y han sido apoyados institucionalmente. Entonces, yo pienso que en ese sentido llegan a nuestras instituciones ya, de otro modo, ya tenemos una política mucho más amplia, ya estamos, o sea, aceptamos eh, generalmente acervos eh, institucionales, eh, privados, y, e incluso, eh, pues ya sean documentalistas como investigadores, coleccionistas privados, etcétera, ya, ya se integran. Y yo creo que ya estamos en una madurez en ese sentido en la consulta de acervos. Y quiero decir, ahorita complementando lo que dijo Alan, que en nuestra parte como acervos, sí estamos muy contentos, la reapertura nos ha eh, puesto felices, pero también pienso que estos prácticamente dos años que llevamos, así o año y medio, eh, lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que estaban dándose de manera, pues no, no tan lenta, pero de manera más o menos rápida, y ha permitido que los acervos de Iberoamérica tengan una relación muy estrecha con los productores de sonidos, con los productores de música, con los documentalistas, y estamos haciendo conciertos, estamos haciendo conversatorios, y se, estamos más bien, yo diría, que hay una, un interés institucional de estar buscando eh, artistas, de estar buscando personas que están haciendo la cultura viva, y nos estamos relacionando para saber desde ahorita lo que se está documentando hoy, no esperar 50 años después a ver qué, qué logramos salvar de lo que se documentó, sino tener contacto con los docu documentalistas vivos. Y por otra parte, pues, nos ha estado pues, creando un público que está receptivo de todo esto. Entonces, digamos que dentro de lo malo que ha sido, de lo terrible que ha sido esto, sí podemos sacar a veces experiencias positivas, ¿no? Entonces pues Yo pienso que sí es una... Nos ha sensibilizado a muchas instituciones esta manera de recibir, de acercarnos a, a los lugares, a las comunidades que crean arte, que crean sonidos, que crean imágenes. Muchísimas gracias, Pavel. Eh, bueno, el horizonte parece ser promisor, eh, tenemos mucho por delante. Eh, nosotros, por nuestra parte, nuevamente muy agradecidos de, de, de la participación de ambos, aquí con estas presentaciones, esperamos que el proyecto de Buenas Prácticas y Banco de Saberes del Espacio Cultural Iberoamericano salga pronto a la luz y, y podamos eh, concretar este trabajo articulado que iniciamos con Ibermuseos, eh, Pavel también espero que el año que viene ya empezamos a hablar con Ana, algunos puntos de trabajo en común para, para impulsar una sinergia y me imagino que este seminario intensivo sobre archivos y museos comunitarios que iniciamos con Mario Chagas en conjunto con, con Claxo eh, va a ser una prueba de piloto y si nos va bien esperamos el año que viene poder presentarlo con una propuesta ampliada y ahí sí eh, esperamos poder seguir articulando con ambos programas para que se sumen también desde, desde el tremendo eh, caudal y acumulación de trabajo que tienen con todos estos años y nos ayuden también a que las organizaciones culturales comunitarias eh, puedan empezar a trabajar en la, en la construcción, de, en el registro en la construcción de sus propios archivos y, y que la memoria viva eh, sea un poder y una potencia para el desarrollo social. Así que eh, yo no tengo más nada, no sé si quieren hacer alguna otra apreciación de cierre. No, pues nada más darte las gracias, este, me da el placer estar aquí con Alan, contigo Emiliano, este, pues festejar este día también de este espacio cultural iberoamericano que nos une y que nos pone a trabajar y nos, nos hace ampliar la visión nada más de nuestros países, a tener una verdadera comunidad iberoamericana en la cultura Eso me, a mí me emociona mucho. A las palabras de Pablo un agradecimiento, siempre es un gusto poder conversar, eso es un poco la idea, intercambiar opiniones, experiencias, yo creo que todo esto suma y nada, felicitarlos por, por, por todas las iniciativas, mucha suerte con mi amigo Mario Saga, nos conocemos hace mucho tiempo y hemos coincidido en muchos momentos y también tenemos un un pensamiento bastante eh, similar al respecto a, a, al tema del rol de los museos. Así que estoy seguro que esa, que esa también les va a resultar muy bien. Así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias, entonces. Un fuerte abrazo, un saludo muy grande a todos y todas. Les recordamos mañana a las 14 horas de Argentina y en el resto de los usos horarios tenemos otro conversatorio con experiencias donde vamos a tener el archivo de la memoria trans, vamos a tener el museo de sitio de Tucumé, de Perú, eh, vamos a tener eh, un montón de experiencias acompañándonos el Museo de Amaré de Río de Janeiro así que muchísimas gracias nos vemos mañana, esto ha sido la mesa del Espacio de Cooperación Cultural Iberoamericano eh, Iber Memoria Sonora y Audiovisual Ibermuseos Museos, un fuerte abrazo nos vemos, gracias Gracias, que estén muy bien